gestos de amor hoy es domingo día del señor y hoy siempre más en este tiempo de cuaresma primer domingo del tiempo de cuaresma todos estamos invitados a hacer gestos de amor de cercanía con el otro de no tener rencor en el corazón, de no despreciar a nadie, gestos de amor, de misericordia, gestos de, de compasión, de perdón, gestos donde el otro pueda eh, percibir que en ti, en mí hay algo positivo, de que tú sales de la iglesia y el otro puede sentir la, esa presencia de Dios en tu vida